Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Pamela David, esto es Desayuno Americano. Buen día, Gustavo Gravia. Y arrancamos con el primer comercial. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Bueno, esto que están viendo, nosotros siempre hablamos del narcotráfico que parece que inunda Rosario y que inunda el conurbano bonaerense. Esto que estás viendo, mirá, la venta de drogas es acá, a 15 cuadras del canal. Estamos en Balvanera, en 11, en la zona de Sarmiento y Jean lloré. ¿Cómo se vende? y se eh, trafica droga en esa esquina, en el lugar de los hechos. Ahí están viendo cómo están vendiendo cocaína, cómo están vendiendo Paco, cómo están vendiendo todas las drogas con las cuales después inundan a nuestros adolescentes. Esto es, insisto, pleno capital federal. Claro, Ahí claro, la transacción. Está Palermo, Balvanera, 11. Está 11. muy cerca. Quiero, le voy a pedir a la producción si puede buscar un mapa... Y después lo, lo mostramos para tener conciencia a 15 cuadras de este canal. Estamos hablando de Sarmiento y Yanchoré. Cualquiera que conozca más o menos la zona, sabe que estamos hablando de casi de Cava. 11. De Cava. Sí, Pero además no es una zona de Cava que vos digas marginal o algún barrio de emergencia. No, estás hablando de casi pleno centro de la capital federal. Así están vendiendo. Ahora vas a ver, ahora te voy a mostrar cómo consumen en plena calle sin que la policía intervenga. Es una cosa realmente demencial, cómo La ¿Se policía la no calle? se presenta directamente en el lugar, la no policía se la ve pasar. No se presenta en el lugar y quienes tienen que salir a defender las cuadras y las calles para sacar a los narcos de la zona son los propios vecinos que están exponiendo su vida... En este tipo de escraches Como vas a ver a continuación Ahí estamos viendo sí. la venta La venta directamente en la calle Detrás de un auto La venta acá directamente En la puerta del local Y ahora vas a ver cómo consumen Ahí están, en plena calle En plena calle están consumiendo la droga Insisto, estamos hablando del corazón De la ciudad de Buenos Aires Viste la venta Ves el consumo y vos decís, bueno, ahora voy a ver a la policía yendo a trabajar. No. ¿Vos sabés que no? Lo que vas a ver ahora es quiénes trabajan de verdad para que este flagelo de la droga no afecte a sus hijos que es la gente del barrio. Los vecinos en guerra contra el narcomenudeo, porque no hay protección de la policía, no y no está la protección del Estado. No está la protección del Estado, que muchas veces hablamos del de corazón de la matanza, estamos hablando del corazón claro. de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos a los vecinos cómo le dan pelea en este video al narcotráfico. Ahí están marcando un búnker. Vos Fíjate que son cinco o seis vecinos de la zona. Sí. Sí, están totalmente desprotegidos. No ves un policía. Esa ahí? propiedad que vemos ahí es un búnker. Está señalizado, no... lo tienen marcado, saben cuál es y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Ellos dicen que ahí es el lugar en sí, sí. donde se distribuye toda la Por droga del barrio. Claro. ¿Es una casa tomada? Daría toda la impresión de que es una casa tomada. Eh, fíjate que le han puesto banderas, le han escrito, le han puesto todo tipo de leyendas sobre quiénes viven ahí y qué tipo de delitos cometen. Y hasta ahora ni la justicia ni la policía han hecho absolutamente. Sarmiento y Jean Llorés, le pido a la producción si podemos mostrar el mapa para ubicarnos. Ahí está, Balvanera. Ahí está. Estamos en Valvanera, vos fíjate. Del Claro, ahí claro. nomás, ahí nomás del, uh -huh. del shopping abasto, ahí del nomás... Del hospital italiano... Muy cerquita de la plaza del Congreso, claro. esto es pleno esto es centro de la capital federal, una, una zona muy transitada, una zona que tiene muchos colegios alrededor, donde está ocurriendo eso y donde nosotros estamos trabajando en este momento Claro, ahí nosotros estamos acá, Fabián esto Rubino. es Avenida sí. Córdoba, una de las avenidas claro. ¿no? que está marcada. Pleno Buenos Aires. Y está nosotros bien. estamos muy cerca... Nos vamos con Fabián Rubino desde el lugar. Hola, Fabián, muy buenos días. ¿Cómo te va, Pame, Gustavo, Paulo? Miren, para tener una noción de dónde estamos, le voy a agregar algo más. Nosotros decimos balvanera, la mayoría de la gente, para hablar mal y pronto, le decimos once, sí Para que la gente claro. se ubique un poquito sí, más. Señores. Porque hacia atrás, tenemos dos, hacia dos cuadras, tenemos Puerredón. Y ahí tenemos también la lucha de los vecinos contra los manteros. O sea, de los manteros... ...nos venimos al narcomenudeo que es aquí... ...en donde los vecinos... ...aquí, mira, te Facundo... ...allá tenés corrientes... ...muy cerquita del abasto, sí. obviamente... ...de corrientes por San Lloré, caminando, caminando... ...cruzamos la avenida Rivadavia hasta Belgrano... ...está la ruta del narcomenudeo... Y, ...y llegando hasta Belgrano... ...tenés la estación 11 para más datos... ...¿cómo puede haber en pleno corazón de la capital... ...la ruta del narcomenudeo? Y sí, porque por esta calle... Hay comercios que venden droga, te venden droga en la calle sí. y no podés decir que no, no lo pueden ver. ¿Por qué? Claro. Porque estamos plagados de cámaras de seguridad que atestiguan los lo hechos. Y vamos a hablar y vamos a hablar con... Digo, vamos a hablar con, con gente que nos dé su propio testimonio, pero me vuelvo a hacer esta pregunta. Hablamos, desde que empezamos este programa, Dale. sobre el conurbano, que estamos a 20 cuadras, a, a 40 cuadras de la General Paz. Sí, que hay una decisión de no combatir el narcomenudeo? ¿Están los búnkers marcados? ¿Se sabe cuáles son los lugares, los puntos de venta? ¿Los vecinos eh, los muestran, las Mira. cámaras de, de seguridad? Estamos en el lugar y nadie hace nada. Mira, Quiero abrir a mis compañeros muy, también, muy buenos días. Buen día, Pamela, buen día. Mirá, mínimo mínimo eh, complicidad, Pamela. Fabián, mínimo complicidad, porque lo que saben Mirá, los vecinos mi, lo sabe claro. la policía, ¿no? O No creo que los vecinos sean tan bueno, extraordinarios poder, claro. de ver algo que la policía no ve. Qué raro, ¿no? Vos no, podés, vos no podés mirar para el otro lado, porque algo pasa. Pero me llamó mucho la atención, es paradito acá, ¿no? Con el móvil que lo tenemos a nuestras espaldas, por lo menos ya van siete ocho personas que me dicen, ¿por qué vienen por el tema de, de la casa narco? Eh, ¿Por qué vienen? ¿Por los robos? Claro está. Porque claro. se ha llenado de robos. claro porque le venden a los chiquitos que necesitan del paco, del paco para poder comprar? Y cuando no tienen más plata para Roma. comprar, ¿qué hacen? Te roban, te roban te, afanan, te roban. Claro. Y te digo, vamos a caminar a la casa del narcomenudeo, pero acompañado por Gloria. Yo le digo, a Gloria me encantan estas mujeres que ponen lo que hay que poner, porque esta mujer da la cara, vive en el barrio, está custodiada se y los denuncia. Eh. Tendríamos que... Ten, se arriesga, arriesga su vida. Tenemos que tener cientos de Glorias para que den la cara y apuesten entonces para vivir mejor. Sí. porque ¿Por qué pasa que está que no es la función. De... Está la... No, no solamente a eso, Fabi, ¿sí? nosotros tenemos que felicitarla a Gloria por todo sí. lo que está haciendo, pero no debería ser la función no, de ella. No, no, Ahí tendría peligro. que estar el Estado claro, presente, claro. ¿no? ¿no? Con la policía. Claro. Y la pero policía. le agradecemos que, pero, que agradecemos, Gloria claro. sea la voz de muchos vecinos. Le vamos pará, para claro. Mirá, vamos a ver, Gloria, bueno, gracias por acompañarnos, gracias. pero vamos a hablar con la mesa en, en desayuno americano, pero vamos caminando un poquito, Dale. no sé si querés ir atrás o adelante, Fago, eh, vamos caminando hacia la casa del narcomenudeo, porque estamos sorprendidos por la cantidad de gente que lo sabe y decimos, Mira, la policía no lo sabe. Claro, sí, la policía lo sabe, de hecho este lugar fue allanado en los últimos seis meses dos veces después de todas las denuncias de los vecinos. Este lugar tiene varios años acá, pero encrudeció la distribución de drogas en el, en el último año y medio, te, tremendo. 24 horas vendiendo, hay muchos menores involucrados que son adictos al paco, que funcionan como soldados de la distribución, pero que frente a, a que son adictos al paco son muy violentos. Claro, claro. Entonces en... Eh, como o, o sea al, al, atacan a los vecinos a los comercios etcétera mira escúchame una cosa esta es la casa casa que estaba abierta hace un ratito mira tiene los vidrios rotos fíjate si podés meternos la cámara me llama la atención porque tenía ah por la eh, otra puerta a ver acá Chica me dicen ahí. vení por acá el ingreso Ah, acá acá es la ingreso acá es... claro porque es una casa tomada que también claro. la toman como hotel. Entonces meten chicos y no los podés sacar a los chicos.